Hoy hemos venido a Eibar para dar cuenta del acuerdo logrado en la negociación presupuestaria del año 2023 que hemos conseguido en el Congreso de España. Euskal Herria Bildu, allá donde está, trabaja siempre para lograr mejorar la vida de la gente. Lo hacemos para mejorar las políticas públicas y las inversiones. Hoy hemos venido a Murrategui, donde se van a destinar tres de los casi siete millones que Euskalerria Bildu ha conseguido para Guipúzcoa. Se van a destinar al plan de rehabilitación del barrio y en el futuro Euskalandria Bildu va a seguir trabajando en lo mismo, en mejorar la vida de la gente. Es una inversión totalmente estratégica la que ha conseguido EH Bildu en Madrid para Ibar, una muy buena noticia para, para la ciudad y para los y las ibarresas. Eh, se destinarán 3 millones de euros para la regeneración del barrio de Murategui, para rehabilitar las viviendas, para poner el mar en valor el río, para crear nuevas zonas de esparcimiento y, en definitiva, para eh, una regeneración completa del barrio de Murategui. Este año hemos conseguido una serie de partidas económicas importantes, hemos conseguido un acuerdo global en, en los presupuestos destinados desde los presupuestos generales del Estado para Euskal Herria, el acuerdo es global, es amplio y abarca muchísimas perspectivas desde la memoria histórica hasta educación, hasta sanidad, incluido también eh, partidas que, que vienen a reforzar el autogobierno de Euskal Herria. Eh, también, naturalmente, hay inversiones territoriales y son importantes, son 480 millones de euros los que hemos conseguido para los cuatro territorios de Euskal Herria. Estos, estas partidas van a mejorar la vida de los habitantes de diferentes pueblos y zonas de, de Euskal Herria. Creemos que hemos conseguido un buen acuerdo, estamos muy satisfechas de, de lo que hemos logrado y seguiremos por este camino porque creemos que es el correcto, estamos convencidas de ello.